Requisitos de la ciudadanía estadounidense Para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, todos los solicitantes de naturalización deben cumplir con los siguientes requisitos, a menos que califiquen para una excepción y presenten una solicitud en función de su servicio militar en los Estados Unidos. A continuación, se muestra un desglose de los ocho requisitos. Edad mínima Debe tener al menos 18 años para solicitar la naturalización, a menos que lo haga en base a cualquier periodo de servicio militar en tiempo de guerra, en cuyo caso puede tener cualquier edad. Presencia continua y física Tiene que vivir continuamente en los Estados Unidos como titular de la tarjeta verde durante al menos 5 años o al menos 3 años si está casado con un ciudadano estadounidense continuamente, significa que no realizó ningún viaje fuera de los Estados Unidos durante más de seis meses en los tres a cinco años que debe tener una tarjeta verde, más el periodo adicional mientras los servicios de la ciudadanía e inmigración de Estados Unidos procesan su solicitud de ciudadanía. Esto significa que se le permite salir de los Estados Unidos, solo asegúrese de regresar dentro de los seis meses cada vez. Importante: Si abandona a los Estados Unidos por más de seis meses como titular de la tarjeta verde, el USCIS asumirá que abandonó su residencia permanente en los Estados Unidos y negará su solicitud de ciudadanía estadounidense. Sepa más cómo superar esa presunción haciendo clic en el enlace de nuestra descripción. Demostrar presencia física Demostrar presencia física significa que debe haber vivido físicamente en los Estados Unidos durante al menos la mitad de 5 años, aproximadamente 913 días, o al menos la mitad de 3 años, 548 días, si está casado con un ciudadano estadounidense. Puede realizar viajes fuera de los Estados Unidos mientras espera de 3 a 5 años, pero tenga en cuenta los requisitos de presencia continua. Residencia este requisito es diferente del requisito de presencia física y continua que acabamos de comentar. Para cumplir con el requisito de residencia, debe haber sido residente del estado o distrito del USCIS donde planea solicitar la ciudadanía durante al menos tres meses inmediatamente antes de solicitar la naturalización. Estado también incluye los siguientes, el distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Mancomunidad de las Islas Marinas del Norte. El distrito del USCIS básicamente se refiere al área geográfica asociada con una oficina de campo del USCIS en particular, y eso está determinado por su código postal. Esto significa que la dirección que proporciona en su solicitud de naturalización tiene que ser donde estableció su residencia, por ejemplo, donde se registró para votar, pagar impuestos o tener una identificación estatal o licencia de conducir. Cosas importantes para recordar. Si se muda después de presentar el formulario N-400, oficialmente llamado Solicitud de Naturalización, debe notificar al USCIS de su nueva dirección dentro de los 10 días posteriores a la mudanza a su nuevo hogar para que puedan enviar su archivo de naturalización a la oficina de campo apropiada del USCIS. El USCIS considerará que su residencia es la ubicación que especifica como su dirección física actual en su formulario N-400, incluso si decide solicitar la naturalización con 90 días de anticipación. Buen carácter moral El USCIS define ampliamente el buen carácter moral como un carácter que está a la altura de los estándares de los ciudadanos promedio. ¿Esto qué significa? No cometió ciertos delitos como asesinato, juego ilegal o defraudar al gobierno de los Estados Unidos con fines de inmigración durante el periodo que comienza de tres o cinco años antes de que solicitó la naturalización y finaliza cuando presentó el juramento de lealtad. No mintió a un oficial del USCIS durante su entrevista de naturalización. No recibió dos o más condenas por DUI en los tres o cinco años antes de solicitar la naturalización y hasta el juramento de lealtad. Dominio del inglés y conocimiento cívico Como parte del proceso de naturalización deberá aprobar una prueba de ciudadanía de dos partes. Una prueba del idioma inglés que se evalúa sus habilidades de lectura, escritura y habla. Una prueba de educación cívica que evalúa su conocimiento de la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Registro del servicio civil y militar Debe estar dispuesto a servir al ejército de los Estados Unidos o realizar el servicio civil para los Estados Unidos si alguna vez se le pide que lo haga, lo que generalmente significa registrarse en el sistema de servicio selectivo si es hombre de cierta edad. El sistema de servicio selectivo es un programa del gobierno que recopila y mantiene información sobre las personas que pueden servir al ejército mediante el servicio militar. Es necesario registrarse en el servicio selectivo si no ha cumplido 26 años durante el periodo de espera de 3 o 5 años antes de solicitar la naturalización, pero si tiene más de 26 años, el USCIS considerará otros factores, incluyendo cuántos años ha demostrado un buen carácter moral. Lealtad a los Estados Unidos Finalmente, para convertirse en ciudadano estadounidense debe demostrar un apego a la Constitución de los Estados Unidos. Apego significa que usted cree, apoya y está dispuesto a defender los principios de la Constitución de los Estados Unidos al aceptar el proceso democrático y prometer obedecer la ley. ¿Cómo demuestro este apego? Asistirá a una ceremonia pública de juramentación donde usted y otros solicitantes de naturalización recitarán el juramento de lealtad, que es el paso final del proceso de naturalización. Durante la ceremonia se le pedirá que se asegure de comprender lo siguiente está presentando el juramento de lealtad de forma voluntaria. Le está dando toda su lealtad a los Estados Unidos al renunciar a su lealtad a todos los demás países donde reclama una ciudadanía. Acepta todas las responsabilidades de un ciudadano de los Estados Unidos, incluido el servicio militar y civil, si es necesario, y no tiene intención de no cumplir con estas obligaciones. Debe completar este último paso antes de convertirse en ciudadano estadounidense.